La Clínica de Medicina Deportiva de la UAS brinda atención al público en general para restablecer la salud de los deportistas zacatecanos. Bueno, yo vengo, venía arrastrando una, una lesión precisamente por el deporte, que es el fútbol, que fue el, el básquetbol y que venía arrastrando esta, esta lesión pues, eh, posterior también a otra cirugía que tuve a los 33 años luego eh, seguí en el deporte vino el desgaste el, de, el desgaste en el cartílago y eh, en el mes de agosto eh, sufrí un, un, un, un, un un trauma verdad y eh, como consecuencia pues se me tuvo que hacer la otra cirugía el diagnóstico que se me da ¿verdad? es una artrosis eh, de grado 4 entonces la intervención quirúrgica fue precisamente en esta parte de la debridación principalmente eh, el, el origen pues viene siendo el desgaste del cartílago articular y por eso les, les mencionaba que eh, estaba arrastrando esto desde fácil 10 años con una marcha claudicante una marcha antiálgica que pues mi, mi marcha pues no no está en buenas condiciones sin embargo por indicaciones del de traumatólogo eh, eh, me indica venir a rehabilitación para precisamente componer la marcha sin embargo aquí el, el equipo este, detecta precisamente que ya había otro tipo de, de marcha de tal manera que ellos elaboran pues su, su proyecto y trazan los objetivos para no nada más mejorar la, la marcha en el aspecto posquirúrgico sino también aquella otra, otra parte ¿verdad? del vicio de aquella, de aquella marcha y, y de alguna manera estuvimos aquí eh, en rehabilitación eh, Cinco meses, cinco meses, eh, de los cuales los primeros, los primeros meses fueron los, los difíciles, ¿verdad? Por tener este, pues una, eh, una mucha limitación de, de movimiento, ¿verdad? Y, y finalmente a los tres meses, pues yo tenía ya una marcha casi normal y los, los otros meses pues fue darme precisamente eh, la otro tipo de rehabilitación respecto al, al resto del, del, del cuerpo que pues eh, tuvo por el sedentarismo que me daba aquella, aquella lesión pues de eh, rehabilitarme de esa manera a integrarme incluso a seguir el, el deporte